En este vídeo os voy a explicar cuáles son las diferentes opciones que tenemos a la hora de compartir una pantalla o una ventana, etcétera, en Microsoft Teams durante una videollamada. Soy José María Regalado consultor en transformación digital para el tercer sector y formador en competencias digitales eh, si necesitas utilizar Teams correctamente y durante tus videollamadas necesitas compartir pantalla en primer lugar vamos a ver que tenemos diferentes opciones a la hora de compartir vamos a poder compartir el escritorio ¿no? la pantalla completa de nuestro dispositivo o vamos a poder compartir ventanas de aquellos programas que tengamos abiertos en ese momento también tenemos diferentes configuraciones a la hora de mostrar mi imagen durante la compartición de ese elemento en cualquier caso yo os recomendaré que uséis fundamentalmente y si es posible una segunda pantalla es la mejor estrategia para compartir de una forma sencilla y eficiente la primera pantalla la destinarás a controlar el programa en este caso teams o cualquier otro elemento como una hoja de notas etcétera en la segunda pantalla la destinarás Solo y exclusivamente para aquello que quieres mostrar a tu audiencia eso es como trabajo yo en todas las formaciones grabaciones etcétera y me parece lo más eficiente porque de esa forma todo lo que vuelques en esa segunda pantalla se va a estar viendo si tienes que estar cambiando de una ventana a otra o de un archivo a otro al final es poco eficiente un poquito más lento así que bueno estas son las recomendaciones antes de empezar, ya lo sabes, si cuando ves este vídeo te gusta, déjame un like que me ayudas más de lo que crees, suscríbete al canal y por supuesto deja tus comentarios si tienes alguna duda que estaré encantado de resolverlas. Empezamos. Una vez tengamos nuestra videollamada en marcha para poder eh, optar a compartir pantalla y ver las diferentes opciones, pulsaríamos en el menú superior en compartir. Y aquí nos va a dar las diferentes alternativas. En primer lugar, si quiero compartir sonido, ya sea a través del navegador o un archivo, tengo que tenerlo siempre activado, incluir sonido del equipo, si no, no va a funcionar. A continuación tenemos las opciones de moderación, es decir, cómo voy a aparecer yo una vez que esté compartiendo pantalla. Bien que solo se vea la pantalla, bien que yo aparezca recortado encima, en el lateral, al lado, en paralelo, o modo reportero vale eh, ahora veremos las diferentes opciones bien ¿Qué voy a poder compartir? A través de Team voy a poder seleccionar pantalla, si trabajáis con una o dos pantallas, si, traba, si trabajáis con una sola, pues será el escritorio de tu ordenador. Si trabajáis con dos, podría seleccionar entre una y dos, como es mi caso. Y también tenemos las opciones de ventana. Ventana quiere decir que de aquellas aplicaciones que tenemos abiertas en el ordenador en ese momento, ya sea un navegador, un PowerPoint, lo que sea, puedo compartir la ventana de esos elementos. ¿Vale? Entonces por aquí vemos que tengo Teams, tengo OBS, tengo el navegador Google eh, Chrome en este caso y Teams, como es así posible. Si quisiera, por ejemplo, abrir un eh, procesador de textos, simplemente tendría que abrir ese procesador de textos, tenerlo abierto y al darle al compartir en ventana, ya aquí tendría el Word. Vale, es muy importante que tenga en cuenta que para compartir una ventana, esa ventana tiene que estar maximizada, no vale que esté o restaurada, no tiene que estar minimizada no tiene que estar en la barra de navegación de, del explorador aquí podría seleccionar por ejemplo el documento para compartirlo una vez que estemos compartiendo la pantalla vamos a tener esta pestañita en la que vamos a poder eh, configurar si salimos a la izquierda o a la derecha y variar el tamaño del recorte de nuestra figura en definitiva con esta ventanita voy a poder ir jugando ¿no? si tengo que mostrar algo y lo estoy tapando por ejemplo ¿vale? estoy tapando este contenido vale pues entonces lo que voy a hacer es pasarme a la izquierda así rápidamente o hacerme más pequeño y de esta forma puedo navegar fácilmente por la ventana que estoy compartiendo vale bueno en este caso si dejo de compartir eh, vamos a ver el resto de opciones que tenemos, ¿vale? Y después de ventanas tenemos la posibilidad de usar las pizarras eh, blancas de microsoft no es una opción yo no, no acostumbro a utilizarlas mucho no me resultan muy cómodas pero es una de las alternativas sin lugar a dudas que tenéis vale otra es el contenido de la cámara básicamente podemos tener una segunda cámara y utilizarla para mostrarlo por ejemplo podríamos tener eh, una segunda cámara desde una posición elevada para mostrar lo que estamos haciendo con las manos ¿no? en el caso de que estemos eh, mostrando algo manual o cualquier otra cámara Cámara, que simplemente pues quiero dar otro plano o mostrar algún otro contenido vale luego tenemos eh, en teams interesante la opción de powerpoint si sí, son herramientas lógicamente de microsoft entonces si tengo powerpoint abierto voy a poder eh, hacer un, un control directamente del powerpoint desde la opción de compartir y poder gestionar de esta forma la próxima diapositiva la anterior eh, ir manejándome con la herramienta directamente desde Teams. ¿no? Incluso eh, el Excel lo podría estar utilizando en vivo durante la reunión. ¿vale? Luego también tendría aquí mi nube OneDrive, la nube de mi cuenta, de la organización, para pulsar encima y que me aparezcan todos los documentos que tenga vinculados. Pulsaría en cualquiera de ellos y podría compartir pantalla con ese elemento ¿Qué pasa que me va a pedir permisos para compartir con el resto de usuarios ese documento que lo puedan al menos leer, leer porque si no sería un documento privado y fijaos que queda el excel totalmente integrado en la pantalla en la que estoy teniendo la conversación de microsoft teams vale es un trabajo en vivo en ese documento en lugar de compartir ya digo el escritorio completo sinceramente os digo como recomendación que si a la hora de compartir contéis con dos pantallas, que es lo ideal, eh, lo más sencillo es compartir la pantalla número 2, la secundaria, y todo aquello que necesite mostrarle al grupo lo voy a abrir en mi pantalla secundaria. Y de esta forma pues me voy a ahorrar problemas de seleccionar una herramienta ahora, otra después, voy a estar pasando de una a otra de una forma muy ágil y simplemente... Destino mi segunda pantalla exclusivamente a compartir. Y esa es la forma más sencilla y operativa que vais a de la que vais a disponer, digamos. ¿no? Esto es lo que quería comentarte en lo que compartir pantalla se refiere dentro de Microsoft Teams. Es solo un vídeo dentro de todo el curso que estoy desarrollando en YouTube. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete, deja un me gusta que me ayudas también, que sepas que si quieres desarrollar una formación sobre este tipo de herramientas en tu organización, puedes entrar en josemariarregalado.com, en el apartado contacta y escribirme para que valoremos una colaboración en tu asociación, fundación, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo.